y ahora ustedes no lo ven? No, porque antes no agarraban los teléfonos, antes de las elecciones para que buscáramos los votos, ahora no, ahora no agarran los teléfonos. ¿De dónde tú eres? De Guaraguao. De y cuando tú llamas a tu funcionario que te llamaba de noche, mira voy para allá a comerme uno, unos pescaditos para que me lo prepare uno. Hame una reunión y ya ahora no te cogen la llamada. No, no agarran la llamada ahora. Ni por ninguno. ¿Y, ¿Y qué van a hacer ustedes entonces? Yo creo que la provincia tiene que sonar. ¿vale? para que Luis vea que en la provincia de hombres. Ahí está. Están llamando Porque no, los Porque pero... se están burlando de todo. Están ayudando a que Luis. Oye, tienen estrategia de que actúen mal en los trabajos. Va a un hospital. Ahora una persona de que al hospital de San Francisco, de San Vicente de Paula, San Francisco. Y ahí lo que es hay porquería, ahí hay lo que es basura, no atienden a gente, los médicos. Se murieron los personas y los médicos muriéndose ahí sabemos que eso qué vocación la de un médico y ahora ¿Ah? Entonces, entonces con toda esa gente que tiene ahí él va a gobernar bien le están haciendo ya tú sabes el daño que le están haciendo al partido con eso ahí está gracias por tu llamada hermano bueno eh, si usted se sigue manejando así es lo que el PND quiere ¿Usted sabe qué es lo que el PND quiere yo vi esas bocinas de, de, del PNB, un reguero de Macavieja y dinosaurio ahí, que se hicieron millonarios a propósito, que yo lo conocí como unos zarapastos, arrastrándose ahí, andando en chacletas samuráis, usaban perfume de desodorante deporte. Y el, el perfume que, se, que usaban era el berrón este, de verde, alcolado, eh, de 50 pesos, el berrón se echaba un poquito, y... Y lo vi ahora multimillonario diciendo a esas bocinas. esto se va más rápido porque por lo menos el PLD duró 20 años. Pero esto se va en cuatro y a ellos siempre le pasa eso. Le pasó con Guzmán, le pasó con Salvador, le pasó con Hipólito. Y la historia de ellos ha sido así. El primero que se le dio un golpe de Estado fue a vos cuando estaba en el PRD. Y ellos dicen que salen muy rápido y que se le va todo muy rápido. Y que Luis Abinader podría irse más rápido. Y están apostando a eso es yo y hoy que fuera el presidente, aunque él es el presidente ahora de todos los dominicanos y él no cree en el reparto, no cree en, el, no cree en que el, el Estado es un botín, pero usted tiene que repartir abajo, de la parte entera, pero reparta a menudo también a los chiquitos, para que esos chiquitos no se les revelen, que fue lo que lo pusieron a ustedes ahí, porque le digo algo, Luis. El pueblo no votó por usted. El pueblo votó en contra del PLD, para sacar al PLD del poder. Ustedes tienen que aprovecharlo. Si usted lo hace bien, tiene cuatro años más seguro, ocho años. Tranquilo, Luis Abinader, el presidente. Si usted lo hace mal, va a tener sus cuatro años, pero después le pueden cantar el Epa afuera que va también y él se va más rápido. Tenga cuidado con eso. Y a sus funcionarios, que muchos le estoy viendo, cerrándole los las puertas a los pobres con cristales, un guardaespaldas, no les coge la llamada, privando en el hondo, muchos de ellos, van a tener que volver a sudar cuando vayan a buscar los votos para las elecciones que vienen. Y si ustedes se ponen a uno muy comparones. Y privan que todos los que están ahí son millonarios que no necesitan al pueblo. Ustedes con sus millones no hicieron nada y tuvieron que ir a que los pobres votaran por ustedes. Tengan cuidadito con eso, para que no les pasen factura. Buenas noches, dígame usted. ¿Está ahora? Sí. Eh, Luis cree que está haciendo bien con tener todos todo los enemigos dentro y rodeados de enemigos porque sabe que, que está gobernando ahora con los enemigos sí. adentro sí. entonces, ¿cuáles son los que votaron por él? fuimos nosotros, los del partido y hicimos la campaña y él está alimentando a los enemigos ahí para darle duro ¿Qué creen que lo van a mantener? Los ejercicios sí lo van a mantener en el poder. No, está para caro y ahí está la ley. Y por donde quiera pasa, y hay un PLD burlándose de uno y se de uno. ¿Qué es lo que el pueblo va a hacer? ¿O qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nos vamos a tirar a la calle, vamos a todas las instituciones de gobierno, y vamos a sacar a los peleístas por un brazo y lo vamos a meter nosotros ahí. Y, y que tenga mucho cuidado. Que tenga mucho cuidado, porque él sabe que es el enemigo que tiene adentro. Y nombrando al enemigo para, para joderse. Y que tenga cuidado de la araña esa que tiene adentro. Ahí está, gracias Bazuca desde Vietnam, Salcedo. Miren, yo quiero... Yo lo he hecho este comentario muchas veces. Él no me ha autorizado para hacerlo. Pero yo lo voy a hacer, a tu propio, como siempre, porque siempre he sido su amigo. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. escúcheme que lo llamo otra vez. No se preocupe, dígame. Usted es un programa, que usted tiene un programa que es una bendición de Dios. Por eso yo siempre veo su programa y lo voy a ver siempre. Mi mamá en Centro lo ve diario. Y, y el esposo de ella también, Felipe Vicente le dé salud a todos ellos, a usted y a su familia también, ya, ya se arregló el cable y ya llegó la luz al hospital desde que yo llamé a su, a su programa gracias papá Dios, Muchas gracias. que Dios nos lo siga bendiciendo a usted y a los amén, qué bueno que este programa sirve para resolver el problema, recuerden que necesitamos para el final del programa conseguir dos pintas de sangre B positiva, un hombre tan pobre su esposa necesita eso para para una intervención quirúrgica que eh, pues usted sabe que no es posible operar a una gente pobre sin la disponibilidad de esa sangre ya que resolvieron esos problemas en el San Vicente ahora le falta después de esta llamadita le voy a decir a quién. buenas noches Pista, ahora soy yo de nuevo oiga sí. los, nosotros nos vamos a tirar a la calle el lunes porque ya no es justo todos, todos estos meses sin agua bien, las apoyo Allí en Invi Pontón, les señor? vamos a paralizar la que van para el agua porque para por frente, agua. Atención Max, hay que acudir a esta gente Atención, a gracias. Vamos a ir por allá, gracias mi amor Para la para calle la gente de Pontón Escucharon lo que yo le dije, esto es así Si sí, no, no. estos funcionarios hablando pluma de burro Privando el lindo, en pagando y gastando cuartos en publicidad van a, van a llegar igual que el PLD de mal agradecido. Mira hay un problema que hace falta resolver Ahí frente al hospital San Vicente de Paúl esas calles están que dan pena. Un solo hoyo. Además de que es un hospital no debieran permitir que se estén parqueando en esa área. Y hay un congestionamiento, un entaponamiento. Óyame, yo quise pasar por ahí hoy. Y eso es Satanás mismo. Eso es imposible. Y los choferes están al grito. Buenas noches. Les voy a enseñar un video para que ustedes vean en un momentito. No hay problema. Buenas noches. Evaristo Ramos, de este lado. Tengo Evaristo Ramos, dime Evaristo. Eh, la sangre es positiva, ¿no? ¿dónde tiene que llevarla, yo tengo sangre no positiva. Ah, pero qué bueno Evaristo, este, podemos conseguir entonces una pinta contigo. Claro que sí. Atención, eh, yo tengo aquí a Evaristo Ramos, ya yo tengo el número de él, vamos a, a conseguir esa pinta. Este, después del programa te voy a llamar Evaristo para... Para eh, agradecerte, ¿verdad? Y coordinar. Y también lo que me enviaste del, del problema que está pasando ahí en el Hospital San Vicente de Paúl, con el estacionamiento, el cogestionamiento que varios choferes me lo mandaron. Vamos a hacer ese pedido en nombre de los choferes de la ruta E, si mal no recuerdo. Ok, ok, ok, okay. Dale, muchas gracias. Ahí está, me mandaron y están locos. Dice que no se pueden parquear esos choferes. Yo lo voy a mandar a usted, señor eh, director. A ver si puedo, pues. Eh, Poner esto porque me han estado, me tienen la gente. Eso que yo le voy a enviar ahora y para que usted vea, me dice: me di, me di, Pues por favor, cuando lo tenga disponible, están, no no tienen paz, no hay paz. Eh, se lo vamos a poner con calidad en un momentito. Pero miren lo que me dicen los choferes: ahí, cómo están los choferes. No voy a, voy a ponerlo así de lejos para que ustedes no escuchen las maldiciones que dicen y todas esas cosas. De frente al hospital y por el área del parqueo, ¿cómo pueden estar parqueados frente a frente en el área de emergencia y todos esos eso vehículos? Eso no es posible. Miren todos esos motoristas ahí en las calles. Pues, y todo eso de lado a lado, de una manera paralela. Y miren el congestionamiento que hay. Y los choferes no pueden, eso es un tapón permanente. Y la gente sin, sin mascarilla, en esa, en esa esa y encima de eso le pusieron una cosa de una parada ahí. Y eso es permanente, ¿verdad? Ahí está, y no voy a poner más porque todas las cosas que ellos dicen, pues da miedo. Entonces, eso lo vamos a poner con calidad en un momentito, como va, pero me gusta ponerlo así, ese es mi estilo. Eh, para ver si van a resolver eso. Y a ver si resuelven, porque cuando esta urbanización es toda, se acumula la basura. Y no se las recogen. Imagínense usted una cosa como a propósito. No porque yo sea nadie, pero por aquí todo el mundo quejándose que están haciendo el trabajo mal, que no recogen la basura acumulada. Parece mentira que cuando estaba el sistema de los camiones viejos, de la cebolla, antes de que entrara la móvil soluciones, no había problema con la recogida de basura. Ahora que se le pagan 5 millones 300 mil pesos, una queja permanente. Y la campañita que tienen en contra de ustedes, ustedes le están dando justificación. Y esa misma gente que ustedes abrazan y dicen que son sus hermanos y sus amigos, esos son los mismos que le están escuchando el palo. Pero a los políticos les gusta eso. Que, le, que por delante lo adulen y lo abracen y por detrás chantaje y extorsión. Porque parece que es el lenguaje que ellos conocen. Ojalá cumplieran con su deber. Hicieran lo que manda para no tener que estar uno quejándose así de manera pública. Basura acumulada, eso es algo asqueroso. No voy a insistir más en eso. Jamás ha vuelto una brigada a hacer su labor de limpieza y de mantenimiento. Además de que por aquí las aceras no sirven para nada, son todas viejas, han vuelto una basura. Jamás han vuelto tampoco a hacer una reparación. Ni la hizo el, el payaso pasado, ni Félix el gato. Ni que Pantaleón ni ninguno, eso se ha olvidado todo el mundo. Parece ser que hay por aquí una especie de, de maldición. Vamos a ver si se rompe con esta gente, y nuestra queja y escucha. Porque por lo menos la voz de Dios y la voz del pueblo llega a estos indignos. Vamos, bueno, señor director. Una brevísima vista para ir a la pausa. De lo de hoy, en la covidianidad, el boletín 2.101 muertos. No está pasando nada en este país. 111.900 infectados